Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. Hoy os voy a enseñar a usar una herramienta poco conocida pero muy práctica, que es dibujos de Google. Con ella vamos a poder crear mapas mentales o, por ejemplo, genogramas. Simplemente necesitamos una cuenta gratuita de Google como para el resto de herramientas que habéis visto en el resto de vídeos. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vamos a aprender a usar dibujos de Google. Es una herramienta que utilizo hace poquito porque yo utilizaba Microsoft Office Visio. La utilizo para crear eh, mapas mentales, la utilizo para crear esquemas, la utilizo para eh, diseñar estrategias, genogramas... Os voy a poner un ejemplo de algo que haya creado. Por ejemplo, esto está creado en, en Google Dibujos. ¿Vale? Es una explicación sencilla de dónde se ubica un plan de medios digitales dentro de un proyecto de intervención social. ¿Vale? Os voy a poner otro ejemplo, un esquema, un diagrama de flujo de información eh, sencillo como este, sobre cómo se diseña un plan de social media. ¿vale? Voy a poneros otro ejemplo, una estrategia de social media. Esto ya se correspondería con lo que denominamos un diagrama de flujo, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, esto es una explicación de cómo es una estructura de un plan de social media centrado en, en contenidos en una web, eh, cómo se crean los contenidos, cómo, bueno, ves la explicación, cualquiera puede seguir las flechas e ir viendo cuál es el flujo de la información. Entonces voy a ir a Google Drive para que veáis cómo se utiliza. En primer lugar, quien no sepa entrar a Drive, simplemente pinchando aquí en estos nueve puntos, desde donde se accede a todas las herramientas de Google, pincharíamos en Drive. Yo tengo una carpeta específica donde he guardado todos los dibujos que he ido creando, que ya la tengo abierta, y para crear uno nuevo, en cualquier momento en Drive, simplemente tendríamos que ir aquí a la izquierda, clicar en Nuevo, Más, y en Más veis que ya nos aparece Formularios de Google, si no lo habéis visto ya tengo un vídeo anterior sobre cómo hacer formularios de Google y a continuación dibujos de Google que es lo que estamos buscando. Se abre y esta es la interfaz para poder crear nuestros dibujos. Por defecto viene un tamaño de 4 tercios pero bueno aquí tenemos un menú superior con como prácticamente cualquier editor, procesador de textos, etcétera. Aquí arriba podemos ponerle el título, que vamos a hacer una prueba de dibujo, ¿vale? Y vamos a ver lo que hay en el, en el menú. Tenemos archivo, donde cuando lo tengamos completado podremos compartirlo, donde, bueno, pues tenemos siempre para iniciar un nuevo documento, para abrir uno que esté creado, etc. Lo importante... Es que aquí tenemos la opción de configuración de página. En esta configuración de página es donde podemos elegir el formato, bien panorámico, bien el estándar de 4 tercios tipo PowerPoint o personalizado, donde podríamos definir concretamente cuál va a ser el tamaño de nuestro dibujo. Esto es importante si queremos tener una resolución determinada. Vamos a empezar a crear y vamos a empezar a crear con un ejemplo, con un pequeño genograma, por ejemplo. Eh, aquí tenemos acceso directo a las herramientas principales, ¿vale? Por un lado tenemos la opción de incorporar eh, líneas, flechas o conectores, etc. Pero lo lógico es empezar por aquí, por la opción de formas, ¿vale? Si clicamos en formas vemos que hay cuatro opciones. Seleccionamos cualquiera de las formas, que la que más nos guste. En este caso nos vamos a, vamos a trabajar con un genograma, vamos a, hablar, vamos a trabajar con cuadros rectángulos o redondeles, eh, óvalos principalmente, vamos a empezar eh, primero por ejemplo con la herramienta de rectángulo, vamos a hacer un sencillo cuadrado, veis que simplemente es clicar y arrastrar y ya por defecto, si os dais cuenta ya ha aparecido el menú de edición. ¿Por qué aparece un menú de edición de texto? Porque según pinchemos en el teclado ya nos va a empezar a escribir en nuestra forma. Entonces por ejemplo vamos a poner Mario... Enter 80. ¿Vale? Aquí ya podemos, eh, mientras que esté seleccionado, aquí no podremos editar, veis que desaparece la opción de edición. Si clicamos encima de, de, de la forma que hemos creado, podemos tanto cambiar el, el color del fondo, podemos cambiar el grosor de, de la línea de alrededor, podemos cambiar su color. Eh, podemos hacer una línea normal, podemos que sea de puntos, de rayitas... De, bueno, tenemos un montón de opciones de configuración. Podemos cambiar la letra, podemos poner la que nos resulte más eh, cómoda en cada momento. ¿vale? Tenemos bastantes opciones. Y podemos añadir comentarios por si estamos haciendo una edición compartida con otras personas. Aquí podemos centrar el contenido, decidir cómo lo vamos a colocar poner más o menos interlineado, pero vamos a seguir avanzando, vamos a crear rápidamente otra forma, por ejemplo un óvalo, y con, con este óvalo vamos a colocarle aquí, en... bueno, directamente vamos a escribir, y vamos a poner que sea Elena 75 años, ¿vale? Podemos hacer esto también, podemos copiar el formato de una forma que tengamos seleccionada, pinchamos aquí en copiar formato y pinchamos encima de otra, y automáticamente le va a copiar el, el formato, ¿vale? A todo el contenido, ahí veis, copia todo el formato, entonces de una manera muy rápida ya hemos cambiado nuestro estilo, según estemos editando hay varios elementos que me parecen fundamentales, habrá mucha gente que ahora mismo esté pensando que poca diferencia hay en hacerlo en PowerPoint, en Word o cualquier, otro, cualquier otra herramienta de Google, pero es que en el caso de dibujos de Google podemos hacer así, directamente podemos seleccionar varias esto nos permite arrastrarlas en conjunto, nos permite cambiarles el tamaño en conjunto, etcétera. Esto hay, hay software que también lo hace, pero si empezamos a trabajar con conectores, esto va a empezar a cambiar. ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, el conector angular. Nosotros, un conector no es una simple flecha, una simple línea, sino que, si veis, cuando ponemos el cursor encima de una de nuestras formas, salen puntos. Puntos Son puntos clave, lo llamaría hasta puntos gatillo, que clicamos encima y este conector es un conector dinámico, no es una flecha, es un conector dinámico con dos eh, puntos, uno de entrada, uno de input y otro de output, que podemos arrastrarlo hacia el conector de otra figura y automáticamente se conectan. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahora, si yo muevo esto, y si ¿eh? ¿Veis? Esto... Eh, perfectamente configurable y ¿veis? siempre que no lo arrastre bruscamente veis la conexión no se pierde vale luego podemos modificarlo como queramos pero esto es brutal esto no lo hacen otras herramientas esto es clave cuando nuestro mapa mental nuestro genograma o la figura que estemos construyendo se complique este tipo de, de posibilidades nos va a garantizar eh, el éxito. Bien, vamos a acelerar. Voy a ir creando varias figuras. Esto lo pasaré rápido. Porque ya habéis visto cómo se hace la construcción de una figura básica. Pero bueno, voy a crear otras cuantas figuras. Y voy a seguir explicando algunas cosas. Retomo, ¿vale? He creado eh, unas tres figuras nuevas y como veis hay diferencias, estas las he creado de cero, esta he simplemente señalado esta figura, he hecho un control c, control, control v, vale copiar y pegar básicamente y lo he arrastrado, esto es una forma muy sencilla de ir creando nuevos elementos, ¿vale? simplemente podemos cambiar el texto y de esta forma nos garantizamos... Que vayamos a tener los mismos tamaños en todo, ¿vale? Si no, podemos hacer como hemos hecho antes. Copiamos el formato, lo pegamos, copiamos el formato, lo pegamos, ¿vale? Aquí tendríamos ya un... bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿no? Y vamos a empezar a hacer nuevamente el uso de conectores eh, dinámicos. Vamos a conectar esto con Pepe y esto lo podemos poner aquí, Esto es. luego eh, vais a ir cacharreando con, con la herramienta, le iréis cogiendo eh, más eh, funcionalidades, iréis pillando el truco, veis, si vais arrastrando cosas, automáticamente os aparecen guías que hacen... Os, os informan de cómo conectas, bien con el centro de la hoja, bien con el centro de la figura superior. Esto cuando todo se va haciendo complejo y tú quieres un resultado muy profesional, te va a permitir eh, hacer cosas muy bien montadas. ¿Veis? Que quieres que tenga toda la misma altura, no lo tienes que hacer a ojo, simplemente te va a ir creando guías y te va a ir indicando de cuál es la fórmula correcta para que, ¿veis? Para que coincidan. ¿Veis? Ahí, base. perfecto. Tenemos ahí una estructura básica, ¿vale? Ahora, como digo, puedo seleccionar todo y modificar el tamaño de golpe. Esto es muy, muy práctico. ¿Vale? Lo dejamos aquí a un lado Otras de las cosas que podemos ir añadiendo, eh, si clicamos aquí, por ejemplo, podemos añadir un cuadro de texto. ¿Vale? Ascendientes. ¿Vale? Es un cuadro de texto que igualmente puedo cambiarle el nombre, puedo cambiar el, el tamaño, puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Tengo la opción de subir imágenes y aquí ya se empiezan a conectar otras herramientas de Google. Puedo subir imágenes que tengan Google Fotos, puedo subir imágenes que tengan Google Drive o lo puedo subir de cualquier forma como es habitual. Lo voy a subir desde el ordenador, por ejemplo en el escritorio tengo una imagen de las compañeras de Socialint que tienen un, un, eh, un post bastante interesante de cómo se crean eh, genogramas, que os lo voy a poner en los comentarios porque me parece potente. Entonces podemos incrustar aquí imágenes. Podríamos incrustar cualquier cosa. Eh, aquí en insertar vais a tener todas las opciones. Y esto es muy interesante porque puedes añadir por ejemplo tablas... ¿Vale? Puedes estar aquí también creando una tabla con toda la información de lo que quieras, puedes insertar gráficos, puedes crear directamente diagramas, si veis aquí se ha creado una columna lateral en la derecha, donde hay una serie de, de opciones para crear diagramas que vienen ya por defecto, vienen como preconstruidos, con preformato, y puedes elegir de cuántos niveles lo quieres... Los colores, bueno, esto es increíble, imaginar, queréis crear este, por ejemplo, solo tenéis, fijaros qué gráfico más bueno, solo tendríais que, que cambiar los textos. O sea, es, eh, es increíble para hacer presentaciones, para, hacer, para transmitir información, para crear pequeños gráficos para vuestro blog, para informes, para lo que queráis, es muy bueno. Eh, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, con jerarquías, podéis hacer aquí un, un organigrama, eh, también tenéis cronologías directamente, podéis tener aquí ejes cronológicos, eh, plantillas de cronograma bastante interesantes, como puede ser este, por ejemplo, veis, solo tendréis que cambiar los textos y tendréis aquí un cronograma perfecto. Nada más, simplemente para descargaroslo, eh, pincháis en archivo, descargar como y os puede crear un PDF, una imagen en JPG o en PNG o os permite eh, exportarlo como un gráfico vectorial. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Puedes decidir el contenido de los próximos vídeos dejándomelo en los comentarios o escribiéndome a través del blog InversionTIC.es. Estaré encantado de crear nuevos contenidos.